Bueno entonces pues fuímonos ya chingada su madre ah, vamos, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos No mames no mames no mames no mames no mames no mames no mames no mames Llego sigo, Llego Llego Las pruebas que los aguardan son muy peligrosas Pero el caballo ideal tiene la última palabra esta noche en retos de la eternidad El caballo me da mucha gracia. El caballo tiene todo para ayudarles. Viajaron desde muy lejos para estar aquí esta noche. Les presentamos a los caídos. Esta arma está bien bonita. No. No. Oh fuck. Ah, no, me ve tosta la chingada. Ah, la no, tiene. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ¿por qué se voy Uh, se esta se esta se esta espera, espera, espera... Es la hora de nuestra disparatada pista de obstáculos. Ya firmaron los descargos de responsabilidad. Qué divertido. Vamos, sí se puede sí se puede si se puede sí se puede sí se puede sí se puede si se puede. Sí se puede. Brinquen, brinquen, brinquen, brinquen, brinquen, brinquEN. Ah, su puta madre. Colmena no. O oh, bueno, sí. Chidos. <risa> <risa> <risa> Vamos a ver qué... ¿Cuál es mi suerte? De vex odio oh, vex este, este. Mejor este. Acá. Ching Si sí, se puede. Eh, diablos. No mames, vex, chinga la su madre. Eso no es correcto. El caballo está decepcionado, pero el espectáculo de a... Pinches bola de perdedores. Baboso. Todo lo que se interpone entre ustedes y la gloria. A casa, como ganadores. Uh, soy un ganador, soy un ganador, soy un ganador. pared parbread, parbod, par pared pared pared pared pared pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, pared, ay güey ay güey güey Ah, cuatro. Uy, ¡Oh, no puede ser. Ando ya. la victoria está cerca. muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! Ah. Sí. pura madre me dieron estos Esperamos que disfruten sus magníficas recompensas. El caballo supertemporal y yo los percibiremos la próxima vez en Retos de la Eternidad. Buenas noches. Pues se ve peligroso. Me oh, voy a caer. Puta madre. ¡Oh!